Bueno, para la hora de Urlingan es un placer. Acá vinimos a Quinta de los Pibes, que empezó a jugar la primera jornada contra Buen Camino y nos encontramos a un campeón a un campeón del mundo. Eh, Nehuen, bienvenido a Urlingan, bienvenido a tu casa. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por siempre tenerme en cuenta. Es un placer estar otra vez acá con ustedes. Y eh, bueno, como te digo, ¿no? Eh, siempre es lindo volver a hablar con ustedes. Muy bien, muy bien. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás vos personalmente en tu en, eh, ahí en el Udinese? Contanos un poquitito. Eh, bueno, estoy muy bien, ¿no? eh, Encontré mi lugar ahí. Eh, es una ciudad también muy linda, que nos recibió muy bien a mí y a mi familia. Mm. Eh, después el club también me dio la confianza eh, Y bueno, la verdad es que me siento muy bien y estoy muy contento Muy bien, muy bien, muy bien eh, Bueno, que seas parte ¿no? de la selección argentina Que Scaloni te tenga como algún futuro no Porque está el Cuti Romero, hay un montón de jugadores Pero que ya él vaya diciendo que también que hayan salido campeón del mundo, estén a la, que los que sean que los que los salieron campeones del mundo, perdón, estén a la par de los jugadores nuevos, como vos, como Bonanote, ¿no? Bueno, ¿Cómo te sentís vos? Bueno, sí, la verdad que es un orgullo estar en la selección. Eh, bueno, después de, de haber ganado el Mundial, ¿no? los chicos que me vuelvan a llamar, es un orgullo. Eh, me quedé con esa fina de no poder estar en el Mundial, pero eh, soy joven y tengo que seguir trabajando para para poder seguir estando que la oportunidad la voy a tener y bueno, como te digo, tengo que seguir trabajando exacto, exacto igual fuiste a Qatar, estuviste ahí acompañando sí, solo fui a la final porque no tuvimos vacaciones pero después el día de la final sí fui fuimos con mi novia y pudimos ver la final desde el estadio está bien, está bien, está bien. ahí vimos una remera también de Quinta la llevaste vos ¿A dónde? Había, una, había una remera en, en Qatar, en la final puede ser, de Quinta de los Pibes. No, creo que no. Ah, me... La Argentina, no. Ah, está bien, está bien, está bien. No, yo vi, vi que había una y dije capaz la llevó la No, bueno. Seguro había alguna acá, ¿no? <ríe> sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, contame qué sensaciones personales sentís vos cada vez que volvés a William Morris, que volvés a Quinta de los Pibes. Y acá atrás, miren, toda la gente acá y ya, que firmaste autógrafos, que te piden fotos cómo te sentís? Bueno, la verdad que es muy lindo, ¿no? Eh, siempre volver acá, es el lugar donde me crié, eh, es el lugar es como mi casa y la verdad que cada vez que vuelvo acá, cuando vuelvo a Argentina y tengo un tiempo, siempre me paso por el club y, y bueno, como te dije es el club que me vieron a hacer y es lo más lindo que hay estar acá. Bueno, te, te dejamos porque tenés, tenés cosas que hacer. Ayer jugaste contra, contra River. Sí, ayer jugué 45, eh, y bueno, la verdad que también tuvimos un buen partido. Uh -huh. Y bueno, tenemos que seguir trabajando para poder seguir estando. ¿Y ahora viajás a Santiago del Estero? Sí, el lunes ya viajamos porque tenemos que ir hasta Paraguay. Ah, sí, es verdad. ¿Vos vas a Paraguay también? Sí, vamos. Vas a Paraguay, después a Santiago y el martes tenemos el amistoso contra Curazao. Bien, bien, bien. Bueno, te, te dejamos tranquilo. Muchas gracias como siempre. Y ya sabes que sos parte de la obra de Burlingame. Muchísimas gracias, Fede. Dale, que ande todo muy bien. De nada.